Todo iba bien hasta el día que Gardevoir apareció Y tan también Y de pronto los Pokémon ganaron mucha atención Poco a poco en internet un fetiche apareció Pues ahora con estas criaturas internet se masturba Espero que no te moleste si que haya no usado unos cuantos este minutos de ese video en esta review Nah. Me gusta el ritmo, pero debo resaltar algunas cosas Tengo un grave problema con la parte de la edición A veces se escucha doble, como si los videos fueran transmitidos en un televisor o en la vez de un celular Si no me entiendes es una especie de eco, algo molesto No se escucha bien tu voz Mientras expones un video pasa que mientras hablas se escucha el video al mismo tiempo La voz te muestras si tienes una voz, tu voz Nuevamente se siente el delay del audio Digo, el video muestra una conversación muda Y algunos milisegundos después se escucha el audio Y debería escucharse en sincronía Atraparlos Recomendación 1 Descarga los videos de YouTube Hacer la edición con estos archivos Así evitarás el molesto. La aparición de la barra de producción de YouTube Y de plano, descarga el Camtasia Studio Pero es con lo que estoy corazón. haciendo A ver, Pokémon, ¿qué más está? Tengo que atrapado. Cuando expongas un video, recomendaría bajarle el volumen o de plano explorar, ponerle pausa. Ok, ¿saben? siguiente paso. Y revisar la edición, ¿podría descargar un programa como el Sony Vegas? Mm, lo pensaré, lo pensaré. Encantado, si tú te recomiendo si quieres capturar pantalla o reproducir videos de YouTube en tiempo real. Si no quieres descargarlos uno por uno. Bien, avísame si sigues subiendo contenido que hable sobre mi canal. Y me insultó. Pero en el mundo de lo extraño, significa que le simpatizo. En el video anterior había hecho una encuesta para ver qué querían lo próximo que recibían. Y como nadie respondió, voy a hacer Pokémon Edición Dark. Más, revisar algunos cortos de las desventuras de Leonard que son exclusivos para la página web de Dark Brewster. Comencemos. Brewster creí que tendría influencia en, en, en la Betelabesh. La ropa puesta para no perder tiempo en mamadas Y no me he bañado en seis días Bien, iniciamos con la historia Que todos conocen de Pokémon Sí, la misma La de quiero ser el mejor entrenador Pokémon Elijamos el Pokémon Claro, con el estilo propio de Dark Brewster Dame la medalla Esta es la medalla Bla, bla, bla, bla, bla Yo gané y tú perdiste, fin de la historia De hecho, ¿por qué eres líder de gimnasio? Muchos entrenadores cuentan con 6 Pokémon en su equipo Y tú solo llevas 2 Eres un mal chiste, <risa> un mal Oh mal. sí, El, está la mascota del canal, Leonard Que nunca no puede faltar en ninguna serie Estoy empezando a considerar los universos paralelos Y después de una... Entonces, ¿me acompañarás? Me acabo de dar cuenta que Leonard usa mucho modismo argentino Temprana edad se te asignó una criatura con poderes elementales para que te acompañe en un viaje que promete grandes peligros, con tal de atrapar criaturas mortíferas para cumplir los sueños egoístas de un viejo que quiere ser reconocido por sus hallazgos Pokémon, que curiosamente dice haberlos estudiado toda su vida, y lo único que hace es entregarte un Pokédex vacío. ¿Qué? Tu mamá no te quiere. Nunca lo vi de esa manera. Bueno, así que después de esa pequeña charla, Leonard acompaña al chico. Pero me hace curioso que nunca se haya tocado este tema en esta serie. Los juegos de Pokémon siempre han sido protagonizados por entrenadores muy jóvenes que inician sus primeras incursiones en el mundo. Uno creería que la sociedad intentará ayudar a estos jóvenes sin experiencia durante su viaje. Para nada. Tan pronto como el joven entrenador cruza la mirada con un adulto, es obligado a pelear contra él. ¿Qué podría ser más perturbador que un hombre adulto lastime a la mascota de un niño, tome su dinero y lo abandone a su suerte Y es exactamente lo que hace Porque para que se hagan una idea Dejó que el chico entrara A esa cueva llena de extrañas Criaturitas Donde tuvo que huir para que no le asalten Y Leonardo sencillamente Tomó el rodeó la montaña Tomé un atajo ¿Por qué no me dijiste? Tiene un buen manejo del humor Especialmente por este chiste Aquí podrás curar a tus Pokémon debilitados. Hola, ¿cómo llegaste tan rápido? Disculpa, ¿te conozco? Pues sí, eres la enfermera de Ciudad Plateada, ¿verdad? Ah, te refieres a mi prima. Dicen que nos parecemos. ¿Eres prima de la enfermera de Ciudad Plateada? Así es. Pero, ¿eres igualita? De hecho, tengo una hermana que también es enfermera, aunque no se parece mucho a mí. Tengo su foto. Pero... También de clase en Ciudad Carmín, que es enfermera. Y una prima hermana, y una pariente lejana, y mi mejor amiga. No me digas que tienes una foto de ellas. Claro, cuando nos graduamos de enfermería. No puedo creerlo. Todas son el tuque. ¿No piensas coquetear con ella? ¿Por qué? No la conozco. Pero es idéntica a la enfermera de Ciudad Plateada. No es lo mismo. Nada en este mundo tiene sentido. ¿Y...? ¿Tienes algo que hacer esta noche? ¡Suicídate! Oh, y además tiene una de las rupturas de la cuarta pared más épicas que he visto en un país sudamericano. ¿Quién es esta chica extraña que parece conocer a Leonard? ¿Podrá John vencer a la líder del gimnasio de Ciudad Celeste? ¿Leonard dejará de recibir putazos de parte de todos los que conoce? ¿Quién era el sujeto del Monte Luna y qué es el Equipo Rocket? ¿Dejaré de hacer simples cameos y tendré más participación en esta tonta parodia de Pokémon? dar Brewster seguirá subiendo videos que traten de pendejadas? ¿Qué sucederá en el próximo capítulo? La verdad, me chupo un huevo. Y probablemente nunca venga porque el último episodio, el tercero, fue publicado en 2016. Bueno, ahora vamos con la parte que todos querían ver, los videos exclusivos de Facebook. El primero es Two Girls One Cup. El primero yo imaginaba que sería una versión animada del video sobreviviendo a Two Girls One Cup. lo que tienen ustedes. ¿Son Porque... <risa> no sé. Sí. Son lesbianas, obvio. ustedes. Gran cosa. Solo son dos mujeres besándose. ¿Tú? Gracias. Por el amor de Osaka, solo es chocolate. ¡Wow! Nunca más volveré a comer helado de chocolate. Por favor haz que se detenga. ¿No aún falta. ¿Quién puede ser tan enfermo? ¿Y ahora quién va a limpiar todo eso? sin palabras no. Dos chicas. Un orgasmo. Ya sabes qué hacer. ok me siento afortunado de ser una de las pocas personas que no ha visto tu girls one cup aunque eso podría ser debatible ¿eh? ¿Eh? una de ellas es un burbuja, burbuja. lo cual sería curioso si hiciera un video de burbuja siendo insultada por dross 10 horas pero de ahí tenemos unos videos que son un poco sencillos, o sea, un poco de, un poco de pantalla verde, un poco de efectos especiales y una música de creepypasta. Salgo de aquí. Cosas que la verdad sí entendería por qué lo subieron, se parece un poco a los videos que sube el bananero cuando ya no sabe qué subir. Luego tenemos los, el prototipo de el comentario más insultivo, la Super Smash, LOL. Y lo entiendo porque el único video exitoso que es tan gracioso solo por el hecho de que dice que en chica japonesa es el de Lucy. La cual debería tal vez estar en la troll más grande de 2018. Tenemos otro chiste fake. Luego tenemos un mira, chiste mira, que, que no entendí la mera verdad. Un video que sí está un poco de miedo. ¡Una canción! Conozco... ...pensarán colocar música conocida que está protegida por derechos de autor. Aunque se le haga algo de publicidad, te molestarán con el copyright. Hijo... ...alguien que es músico. Podría componernos pistas musicales para la serie Y sí, y idea. está muy bonita No tiene nada que envidiarle a unas canciones de internet Bueno, un chiste friki más tengo una gran idea para una nueva película. ¿Está basado en un libro? No. ¿Es una secuela? No. ¿Es un remake? No. ¿Reinicio? No. Nope. Entonces, es un guión completamente original. Exacto. Y eso es todo por ahora. Me despido pidiéndole a Dark Brewster que me deje traducir unos cuantos de sus videos al inglés. Solo unos cuantos. Les daré el crédito. Próxima parada, gameplay completo de... Lucy, la reencarnación de chica japonesa. Chau, chau. ¿Qué tienes, idiota?